Hola, ¿cómo están? Llegamos al cuarto y último módulo de este curso para periodistas sobre cambio climático. En este módulo de herramientas digitales para el periodismo ambiental, la idea es que a través de ejemplos y tutoriales presentarles diferentes maneras de enriquecer sus notas periodísticas. Vamos a ver la creación de mapas, líneas de tiempo, imágenes interactivas y gráficos dinámicos, entre otros elementos multimedia importantes para generar interés y contenidos atractivos que llamen la atención de nuestro público. Además, les vamos a presentar otros recursos digitales y trucos útiles para trabajar en el periodismo ambiental online, como búsqueda avanzada de Google, eh, que es muy importante para trabajos de investigación periodística, por ejemplo. Así como también contarles eh, sobre Creative Commons, y bases de contenidos de libre uso. Finalmente abordaremos el trabajo con redes sociales en el periodismo y les contamos sobre distintas aplicaciones para coberturas móviles desde tablets o teléfonos celulares. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, los conocimientos que la mayoría de las personas tenemos sobre las explicaciones científicas del cambio climático, así como los caminos a seguir para hacerle frente al cambio climático vienen de los medios de comunicación masivos. Eso significa que en las sociedades contemporáneas los medios se transforman en un actor clave, no solo para crear una opinión y una actitud frente al cambio climático, sino también para la conformación, cuestionamiento o incluso legitimación de la opinión política sobre el cambio climático. Pero en los países en vía de desarrollo, como la mayoría de nosotros en América Latina, los periodistas tienen muchos desafíos en la cobertura del cambio climático, como es problemas para cubrirlo por falta de entrenamiento, un acceso limitado a recursos, o incluso desconocimiento de muchos aspectos técnicos y científicos sobre el cambio climático. Esto eh, dificulta bastante que la información correcta y certera le llegue al público sobre el cambio climático, de nuestros lectores, lo que les saca la capacidad de poder después juzgar si lo que está haciendo su país sobre el cambio climático está bien o está mal. Es por eso que nosotros pensamos en Claves 21 que capacitar a periodistas y estudiantes de periodismo en cambio climático era una tarea necesaria, eh, que había que hacerlo, eh, para poder ampliar y mejorar la, la, el tipo de noticias que hay en los medios masivos y en los medios independientes sobre cambio climático. En Claves 21 empezamos con este curso para tener una herramienta que cumpla con ese objetivo, y nos pusimos como meta, quizás, brindar conocimientos de manera masiva a periodistas de América Latina y del mundo sobre eh, cambio climático a través de diferentes recursos y diferentes formatos. Eh, como ustedes ya saben, Claves 21 es una iniciativa de periodismo digital, eh, ambiental, abierto, sin fines de lucro. Es un proyecto social, es un emprendimiento que no es comercial y aprovecha los conocimientos y los recursos que vienen desde la comunidad misma, como todos ustedes. Es por eso que siempre nuestro objetivo es conectar a periodistas que trabajan con medio ambiente en red eh, y estudiantes de periodismo también para crear una red cada vez más amplia de periodistas de cambio climático y de medio ambiente. Es por eso que bueno, ya cerrando este curso, como para dejar un mensaje, esperemos que todos ustedes sigan en contacto con nosotros. Va a haber nuevos proyectos y nuevas iniciativas en, en los próximos meses. Eh, sigan visitando clases 21comar y nuestras redes sociales, Facebook, y Twitter y YouTube y demás que ahí va a estar todo disponible y agradecerles por formar parte de este curso.